¿Eh? Yo no ver nada, porque yo no soy ladrón. ¿Cómo sucedió la lo de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? De esa parte de los hermanos míos, ellos siempre tienen, tienen conflicto conmigo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? por porque una vez mi mamá se murió y yo, yo le dije a ¿no? que fui yo que que ella se murió por mi por, por culpa. ¿Por tu culpa? Dicen ellos, dicen ellos. Y yo... Y entonces, por eso que... Son contrarios míos, por eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? De ellos, ¿Pasaron palabras te ¿Discutieron o qué? No, yo le di a tío, no me tire. No me tire lo no que lleve de ellos. Que no fui yo. Que sí, que fuiste tú y yo tío, yo no robo, yo, yo no soy ladrón. Yo no robo, tío. Tío, no fui yo, no me, no, no me tires, que me va a matar, yo, yo te voy a matar. Me tiró un tiro para arriba, uno en los pies. Y el otro me lo tiró en el cuello. Me, dio, me... ¿Y cómo se llama tu tío? Andrés Matón. ¿Cómo? André Matón. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? Ayer, un dos y medio natal. ¿A dónde? En la colina, en mi casa. ¿Cuál es el apellido de Andrés? And Andrés... Isiano... Andrés Isiano, ¿Y qué tú le exiges a la autoridad? Que lo agarren preso y que pague por lo que hizo. Que hice, en verdad dice. Si en verdad dice que yo soy ladrón, que vaya... Que vaya al cuartel y busque algún ficha mía o algo. Si es verdad, ellos dicen que yo, yo soy, soy ladrón. ¿Qué le dicen los médicos, Andrés? Que, que yo, yo que estoy mal, pues yo me bueno, voy a echar una vaina ahí. Una tripa, una vaina. Yo estoy mal, yo no estoy bien. ¿Qué y edad tú no tienes, Andrés? años. Pero yo lo que yo le dije, yo le dije a él, no tío. Porque el hermano mío te le lavó la mente a él, como le dije ahorita. Hace un segundo yo le dije, solo el hermano mío le lavó la mente, porque el tío mío no es el Entonces el hermano mío. Eso es que le lava la mente a él, lava la mente y por eso él ah, hizo. He, he hizo lo que me hizo. ¿Cuántos tiros fueron? he tiró tres y me pegó uno. ¿En qué parte de cuatro? Ah. Está bien, está bien. Está bien. Está bien.